Eh, lo hace diferente es que le estoy abriendo, eh, pensamos, bueno tanto yo como el padre, la posibilidad de poder eh, comunicarse en varias lenguas para empezar y segundo, eh, um, me parece que favorece la, la empatía, o sea, eh, Lee no se extraña jamás porque una persona le hable en otro idioma, de hecho ya hemos viajado con él a otros países sí, sí. Y, y en el primer momento sí que se notaba mucho la frustración porque no entendía nada. bueno como como te habla que es si se le va algo de su control esa eh, gita se pone muy nervioso y cada vez más está más tranquilo porque sabe que aunque le estén hablando un idioma una lengua que él no controla eh, se puede defender en las otras y de hecho bueno